Hola, buenas, muchas gracias por estar otro día más aquí con nosotros. Hoy tengo la suerte o la virtud de que me están acompañando mis dos compañeros, tanto Octavio como Juli, y vamos a intentar explicaros de una forma muy amena, eh, como si fuera una entrevista, eh, tú a tú, el, las diferencias entre un sistema BMS y un sistema DCI. Va pasando por una serie de criterios muy rápidos, muy sencillitos, y esperemos que este concepto os pueda servir para clarificar esto. Primero vamos a definir qué es cada cosa, y para, para eso vamos a empezar por el, el mundo BMS, en este caso que le ha tocado mi compañero Octavio, que es para Octavio, en este caso para ti, que es, es un BMS? Bueno, un BMS es un software, es un sistema de, de gestión de edificios cuya finalidad es mantener la continuidad en los suministros de eléctrico y de climatización principalmente, aunque tiene otras capacidades, control de accesos y demás, pero eh, la parte más importante es esa. El, mantener los suministros eh, activos. Tenemos también componentes hardware ¿no? en un BMS. Sí, obviamente, hay una parte que es, eh, la, en la, todo sistema de automatización, hay una serie de controladores, PLCs, eh, tarjetería ¿no? de comunicación para eh, adquirir la información de estos, de estos elementos electromecánicos para poder comunicar con el, con el sistema. Pues bueno, vamos vamos a ver, Julio. ahora te ha tocado a ti la parte más, más moderna, como es un DCM, explicarnos un poco el, el concepto de, de este sistema. Bueno, en pocas palabras, un DCM, como lo, lo nombra la, la sigla, es un software de gestión de infraestructura específica de data centers, con ¿sí? lo cual eh, también tiene que ver con la continuidad del negocio, del servicio, pero está bien apuntado esto y, y más a, a la gestión, a la planificación. ¿sí? No, no tiene control como así lo tiene BMS eh, y, y no mucho más que eso. ¿sí? Está más apuntado a, a, un, a una infraestructura específica de lo que es el data center. O sea, por, por así decirlo y resumiéndolo en una, en una palabra, o sea un BMS podríamos decir que es un sistema de control y un DCM es un sistema de gestión. Más o menos es correcto, ¿no? Se podría resumir en, en ese entorno. Bueno, correcto. Vamos a ir profundizando un poquito más eh, y ver en qué entorno se aplica. Eh, si es algo más genérico, más específico, por ejemplo, un BMS, ¿en qué entornos podemos encontrarnos un sistema de estas características? Un BMS se instala en cualquier edificio que requiera un control, como decíamos, eh, sobre la infraestructura electromecánica y normalmente... Eh, conlleva una serie de automatización en, en, en los procesos de suministro de energía, clima y otro tipo de automatizaciones, en cadenas de montaje, por ejemplo, etcétera, etcétera, que eh, están, nos podemos encontrar en edificios de oficinas, en centros eh, comerciales, en industrias, <coughs> eh, fábricas, de todo tipo. Entonces es un sistema que vale para muchos tipos de edificios. ¿Y en este caso un DCM? Bueno, un DCM, ¿eh? un DCM también te aplica en todo lo que es la monitorización de, de elementos electromecánicos, pero también eh, abarca todos lo los elementos que son de TI, ¿no? eh, así sean switches, racks, servidores, etc. También implica el cableado, eh, tanto de, de energía como de comunicación, con lo cual, eh, en lo que respecta a dispositivos e infraestructura abarcativa, es más grande que lo que el bms específicamente o sea por resumir de es más especialista en un centro de datos y un bms es más generalista para cualquier tipo de edificio o industria en este caso ¿no? así es un es. poco correcto bueno vamos a bajar un poco más vamos como veis vamos recorriendo nuestro camino aterrizando y, y vamos a hablar de funcionalidades no funcionalidades de un lado funcionalidades de, de otro para, para poder trasladar este, este tipo de diferencia. En el caso. Vamos a empezar otra vez claro. en este caso por ti, Juli, a ver qué funcionalidades ves digamos, más fuertes dentro de, de un sistema de CM. Bueno, dentro de un sistema de SM eh, las la funcionalidades más importantes que hay eh, son bueno primero principal la monitorización de los dispositivos. Y luego bien, eh, que es lo básico por lo que generalmente se, se comienza este, un roadmap de implementación de un DESIM, y bien a, lo que, a, lo que, a las siguientes tareas bien de gestión, son gestión de la capacidad, gestión de los activos y además eh, un manejo de las alarmas y de los procesos y las tareas eh, repetitivas o bien eh, de mantenimiento dentro del, del, del data center. Bien, bien, bien. O sea, son unas cuantas funcionalidades sí, sí, sí, sí. en el caso de, de un BMS, ¿en qué funcionalidades se, se centra principalmente perfecto? Pues mira, principalmente monitorización, exactamente igual que un DeSim, lo que pasa es que en este caso la característica es eh, una monitorización muy rápida. ¿Por qué? Porque voy a controlar, ¿vale? Uh -huh. Ese control requiere de unos lazos de realimentación para los controles automáticos, de tanto de clima, eléctricos o de otro tipo de... Eh, de equipos industriales y eh, esa gestión eh, también requiere de un sistema de alarmística para la continuidad del servicio y por lo tanto ante cualquier incidente evidentemente eh, lanzar las acciones correctivas urgentes rápidas con el personal que está 24-7 en, en, estos, en estos edificios. Ese es el principal objetivo. Wow, las O sea, yo veo funcionalidades que en algún caso se solapan o ¿no? Y ahí es un poco el, el key de la cuestión Pero bueno, viendo que un BMS es un sistema de control y otro es un sistema de gestión Viendo que un BMS voy a actuar, voy a hacer tiempos de muestreo muy chiquititos Pues ya, ya empezamos a vislumbrar un poco la diferencia Viendo un BMS es más general, otro más específico Pues bueno, eh, creo que con estas pautas eh, hemos marcado los cuatro o cinco objetivos de cuáles son las, <coughs> perdón, las principales diferencias y no sé si se si os ocurre alguna más o queréis concluir esta digamos, esta charla que hemos tenido Ten Content de los dos sistemas o, o lo veis? Bueno, yo sobre todo, eh, sí, es, hay una diferencia que técnicamente <coughs> las, las personas que están especializadas en el entorno de edificios y de controles de infraestructuras críticas hablan en la monitorización en, eh, a nivel de energía, en monitorizar la calidad de energía. Eso ya implica un tiempo de muestreo muy rápido, control de medición de armónicos, calidad de señal, calidad de suministro. Eso sí es un diferencial en la parte de MS. Obviamente, cuando se requieren estas capacidades, necesitas una plataforma que cumpla con estas, con estas características. Yeah. No sé si, Julián, ¿quieres aportar algo más y cerramos no, no, yo creo que, o sea, con estas, con estas diferencias que hemos marcado, que son importantes, pero a las veces, como se solapan muchas de ellas, eh, tiende a haber cierta confusión a la hora de, de decir, bueno, erijo un BMS o un DSIM o tengo un BMS, pero no sé si me sirve, o al revés. Entonces yo creo que con esto espero que le que les sirva para, eh, de algún modo, eh, llevar adelante proyectos de, de mejora de procesos, de, de inversión, pa, eh, a la hora de mejorar eh, su trabajo del día a día. Bueno, pues espero que os haya servido de una manera práctica para diferenciar y muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. Gracias.